siguen con semejante mierda, pero que carajos les pasa, ahora ya hay un mister increíble la pero que mierda le pasa al mundo, por esta razón Dios nos ha abandonado y el humano no evoluciona, bueno chav recuerden suscribirse a los mil dólares porque este video está maldito y para salvarte tienes que dejar tu like y suscribirte, bueno adiós, te esperaré de